muy buenas, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, hola Gaby, ¿cómo, cómo estás? Pues buenas tardes, buenas noches, con lo oscuro que está ya todo fuera, buenas noches aquí en, en España, allí donde nos ven, en el otro lado del, del charco, pues eh, serán buenas tardes o buenos días. <risa> Correcto, pues hoy tenemos dos juegos en Rob Explorer, el primero es de Falconeer, que vamos a ver jugar a Gaby, con, ir a lomos de un pájaro de guerra, curioso, juego plano de 2020, 10 de noviembre de 2020, creado por Tomás Sala, que lo, lo, lo edita Wired Production, que Wired la verdad es que nos va a traer bastantes juegos, como el de Last Worker, entre ellos, mm -hmm. juegos, juegos híbridos, digamos, porque el de Last Worker también lo será, y este es un juego híbrido a ver cómo le sienta esa adaptación a la VR, y luego tendremos compa un juego que ha estado en acceso anticipado durante bastante tiempo y que por fin ha llegado la 1.0 y también a Quest a Quest 2 en concreto que no tiene soporte de Quest 1 este. Pues de Falconir lo primero que tengo que decir es que hoy pues, se ha actualizado gratuitamente a la al soporte vr y además se acaba de poner de oferta con un 60% de descuento y en lugar de los 20 euros se cuesta normalmente lo compré, lo podéis comprar ahora por 6 o 7 pavos o sea que está eh, en fin no lo ponen en bandeja si os a poco que os guste lo que os voy a enseñar a por él porque está baratísimo tirado de precio no hay que esperar ni a las rebajas de navidad destino de pues, sí. pues vamos al lío no gabi Luego ya... Pues venga, vamos al lío Vamos a ver El otro del si que, dices... que estábamos hablando era este Mientras que Gaby se prepara Yo en principio estoy preparado Venga, pues te, te pongo Si, si me dices que viendo. ves ahí el menú En español vemos, sí. Eso es, el juego tiene voces en inglés Pero el menú y subtítulos en español Se puede jugar con VR yo lo con visor VR de PC yo lo probo con Quest 2 con, eh, con Neo 3 ahora estoy con HP River pero lo que no tiene es soporte para los mandos de los visores VR con lo cual hay que jugarlo con en mi caso un viejuno mando de Xbox 360 Vale, bueno, no, no el mismo que tengo los, yo con otros mandos pero es lo que es lo que hay ¿eh? no se pueden jugar con los mandos de, de los visores VR y lo que has eh, contado tú, pues, eh, es en qué consiste el juego. Es un mundo un mundo abierto. Mira, vamos a ver el mapa del mundo. ¡Y -y -y! ¿Eh? Este uh -huh. es el mundo en el que podemos viajar a lomos de un, ¿lo de un pájaro de guerra, de un halcón. ¿Eh? Podemos cambiar distintos personajes, tiene un componente también RPG para ir mejorando el pájaro o, o adquiriendo nuevas aves. Vamos a tener un montón de, de misiones. ¿Eh? Voy a empezar ya. No, no... Una introducción que a, si, a ver si me la salto. Eso es. Yo me he pasado ya la, la primera misión que es como un largo tutorial que te introduce un poco en el mundo, en este mundo en el que casi todo está sumergido. Y hay, pues ya veis, pequeñas islas ¿eh? y tenemos que hacer distintas misiones que nos las van a, a ordenar, pues esta gente que tenemos aquí. ¿eh? Y tú vas en este que veis ahí, persona, digamos. Eso es. Esto se ve en modo maqueta, modo diorama. Yo soy el halcón, este que veis volando aquí. Puedo bajar, puedo subir, bueno, voy a esconder el menú. Se puede esconder el, el menú, la interfaz, el, el mapa para que se vea más claro. Vuelo a una ballena. Puedes ascender aquí a los cielos, bajar en picado, hacer piruetas. ¿Tenía alguna opción de confort? Eh, eh, no tiene ninguna ninguna opción especial de, de VR de confort Y ya advierto que si sois muy sensibles a los mareos En los momentos en los que tengáis eh, bueno pues que hacer maniobras rápidas Batallas, cambiar de dirección rápidamente Girar, esquivar Os podéis llegar a marear un poco, mucho Dependiendo pues bueno cada uno ya de su, de su capacidad de aguante Yo que tengo mis piernas virtuales pues más o menos eh, formadas, aún así ha habido eh, momentos en que me he llegado a marear un poquito, ¿eh? En algún combate intenso, y lo que hay que hacer es, pues, tomarse los combates con más calma o ponerlo en modo fácil. Tiene tres modos de dificultad, así pues que parece, en ese sentido no hay, no hay problema. Parece que se sí. ve como que no ven muy bien de lejos, ¿no? O algo así raro, ¿no? No, hay como niebla, porque estás en un mundo... No es que lo... Yo lo veo perfectamente, ¿eh? Pero sí que al fondo lo que hay son nubes o niebla. Bueno, sí, me refiero en la lejanía. ¿Vale? Ya veis, si me, acerco, si me acerco a estas estatuas, supongo que las veréis nítidas o a estas montañas nevadas. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, voy a volar un poco. Tengo que hacer objetivos, que los he escondido. Se que bueno, es una especie de juego de aviones, ¿no? Por así decirlo, aunque sea un pájaro. Es un poco un Panzer Dragon. ¿eh? En vez de con dragón, vas con halcón y tienes distintas misiones. Vas a tener que combatir contra otros halcones, contra cepelines, contra fortalezas, contra barcos. También hay misiones de exploración. Voy a meterme un poco por aquí para que veáis. Yo el juego no, no lo conocía. Y la verdad es que me ha gustado mucho estéticamente, está hecho con Unity, es medianamente sencillo, pero es muy, vamos, te puedes pegar horas y horas, aparte que tiene también expansiones. Voy a ver si voy al, a este menú uno al otro. Voy a ir al menú principal o al a ver el mapa del mundo, volver a casa, a ver, voy a probar, volver a casa ¿vale? para enseñaros otros paisajes, otros escenarios. Hombre, parece niebla del mapa que la pueden usar. Sí, no, para hay, que, hay, hay, para que vaya hay niebla hay, hay niebla porque estás en un mapa En un mundo un poco, pues eh, Bueno, en el que ha habido alguna catástrofe Por eso está casi todo sumergido Y hay mucha niebla y, y, y nubes ¿vale? De hecho, si me voy volando hasta las nubes Pues se acabaría poniendo la pantalla en blanco No sé si veis a lomos de mi, del pájaro ¿Veis? ahí como unos recipientes azules y naranjas Sí ¿Vale? Eso es la munición ¿Ves? Ahora estoy disparando, aunque no tenga enemigos. Los cohetes, ¿no? También tienes como bombas. Vale, <risas> bueno, mira, voy a ir a por ese barco que no sé si es amigo o enemigo. Creo que me estaban disparando por atacar a quien no debo. Entonces, la forma de recargar esta munición es ir a las tormentas y recargarlas a base de rayos. Fuego, amigo. <risa> Ese era fuego, amigo. Mal. Hecho mal. <risa> Toma, muérete, muérete. Voy a sí. ser un traidor. <risa> Hombre, lo que comentas por el wow. chat... Sí, a ver. El tema es que le metieran opciones de confort. Yo, aunque le metieran este juego viñeta, para mí, en mi caso, sería suficiente. Por ejemplo, con el mod de Half-Life nah. Digo nah. de Half-Life de Half-Life 2 Me acaba de... Mira, ahora se despeja un poco A ver si hay menos tormenta Me acaba de cargar un barco mío propio Me acaban de echar la bronca Pero bueno, por enseñaros cómo se dispara Lo que ha jugado hasta ahora es así, en el mar Siempre abierto Sí, ¿no? sí, es que el mundo... Es que el mundo, mira, antes os he enseñado el mapa, ¿no? Sí, sí El mundo está completamente casi sumergido Son todo islas entonces vas a volar casi todo el tiempo, bueno, todo el tiempo sobre el mar, con islas. Mira, aquí qué hay. No sé si este es, no sé si este es amigo o enemigo, voy a por él. Y se supone, no, hay una misión que tengo que cumplir a la que no he hecho ni caso. De hecho, puedes escoger varias misiones. Hay una campaña... Hostia, joder, ardiendo el pájaro. Claro. Ah, en estos momentos, Bien. con estos giros... No, es lo que te iba a decir, mismo, esto ya es más... Con estos giros os podéis marear hasta vosotros, que estáis viéndolo, en vez de jugando. Pero sí. yo ahora, curiosamente, no me estoy mareando. Ahora, si empiezas a hacer piruetas, uy, a esquivar sus, sus disparos, pues la puedes. La puedes liar con el motion sí. No te puedes poner en primera ah, persona. están disparando. En el pájaro, ¿verdad? No. A lo mejor se ayudaría también, no sé cómo ir en la cabina de una. Pues avión. mira, puedo cambiar de perspectiva. ...para ver cómo hay un tipo montado en el pájaro... ...en uh -huh. vez de verlo de atrás, lo puedes ver desde adelante. ...pero no lo puedes poner en primera persona. Hombre, no se ve mal, ¿no? Gráficamente. No, no. Visual, visualmente y la música es una pasada. Esa también... Está, ...es muy épica. Es un juego que lo ha hecho una sola persona... Y a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho y encima que le den soporte VR dos años después, eh, uh -huh. y en castellano. Punto alto hostil, no puedes ver, posarte aquí. Creo que es bueno que, que le den soporte VR, aunque no haya, incluso aunque no añadan la opción de confort, pues sí, sí, si, sí te, uh... si te vale y no te mareas, pues sí, bueno, genial. O sea, más vale no te, tenerlo que no tenerlo, pienso. Yeah. Pero obviamente a ver no si le puedo recomendar. Enseñó... A alguien que llegue reciente a la VR no le puedo recomendar este juego. Sin, sin opciones ¿A ver si os puedo enseñar las opciones? Mira A ver si os puedo enseñar las opciones Ajustes, pues tenemos idioma español Dificultad, suavidad de la cámara Colores de la interfaz Vibración, volumen de la música De las voces, sensibilidad del ratón Ya veis que esto es un juego que estaba que pensado para plano No hay opciones como tal de, de VR. Hay de calidad, de resolución Pero no hay... No hay opciones específicas para, para VR. ¿eh? Sí, de hecho, claro, aquí no, los requisitos mínimos son de la versión plana, claro. O te ponen aquí una 660 de gráfica, ¿Eh? una GTX. ¿Sí? Podemos escoger la... <risas> distintos capítulos, misiones. Para que veáis un poco, distintos escenarios. Uh -huh. ¿Eh? Sí, en es verdad que se ve como, como con brillo, los blancos, no sé, hace algo raro. Uh -huh. ¿Puro muy brillante el juego? ¿O es cosa nuestra no, del streaming? Aquí en vez de, de noches de día... Tú, tú, tú ves los ah, blancos muy brillantes, que aquí los vemos un poco, no sé. Yo lo veo todo muy bien y muy fluido, ¿eh? Quizás sea por, la, por el streaming, ¿eh? Pero yo... Este, por ejemplo, es el tutorial... Y cuando queráis, pues si queréis vamos al compound, ¿eh? Porque este es muy largo, muy largo de explicar, muy variado, tiene muchas opciones, muchas misiones. Bueno, Hay que tomarse sigue, un tiempo entre ir de un lugar a otro. ¿eh? Sigue enseñando un poco que me voy preparando yo, ¿vale? Y, y cambiamos ya el otro. Uy, me, me está echando una bronca porque casi porque casi me choco con el cepelín en el que va la, la reina o la emperatriz. <risa> Que no sea un loco. Vale, vale, vale, vale. Ala, voy a ir para abajo. Voy a esconder esto. Descubre el puerto imperial. Pues venga, vamos a descubrir. A ver. Es este. donde está el mapa que no lo veo ah, no, que me, que me paso este vamos a ver esto será el puerto imperial veo barcos descubierto ahora me dicen que localice un barco y lo destruya. Pues vamos a ver dónde está el barquito. A ver, bueno. el barco enemigo, dónde está. Yo estoy preparado, pero tú ahí. Sí, Venga, sí, sí, sí. pues. Pues si queréis me voy quitando yo esto y jugamos al, al compound, ¿eh? Venga. Ya, ya le doy. Venga, voy a quitarme yo el visor. Y vale, ponemos el tuyo. Dime, dime si estoy en vivo. ¿Se ve algo o qué? Yipa. ¿Gaby, se ve? Te veo, te veo. Debemos jugar. Vale, pues estoy en el medio. O sea, bueno, Cuando arranca el juego, que ya veis que tiene movimiento libre, teletransporte, transporte. Y puedes ponerte incluso el giro en la izquierda. Pero yo no lo hay ahí, el movimiento normalmente. ¿Qué te pasa ahora? Mira cómo mola, parece que te ha arrancado las manos. Es sus colisiones, ¿eh? Un poco raras. ¿Qué es lo que hace la botella esta? O sea, el refresco. Eh, qué, ¡Qué curioso! ¡Joder, si se han currado! Sí, la verdad es que yo también lo he probado este de Compound y pese a esos gráficos pixelados o gracias a ellos, porque le da mucha gracia pero eh, tiene un montón de detalles está muy, muy currado es, es de estos que dices tú, ¡buah! La típica práctica. ¿no? Gráficos de hace 40 años pues, los gráficos que llamaríamos de estos pixel art, pero en este claro, caso sí que los el veo botón, el botón artísticos. De opciones es pause. No hay opciones, ¿sí? Porque voy un poco demasiado sentado, ¿no? Para coger munición tienes que ir a la parte donde se te ha acabado la munición, donde te está indicando en el arma, tú te pones ahí la mano. Y algún... la ¿Ves? La, la tienes y ahora la tienes que meter Como indica, pero como indica, en la postura que la indica Que es un poco... ahí, ya está Y cargarla dándole al botón A, como te dice Cada arma tiene su forma distinta de, de cargar Opa, Joder, atraviesas todo <ríe> poco... bueno. Sí, atraviesas <ríe> todo tiene como alubris que esconde el arma. <risa> bueno, vamos a lo que es el juego. Pues el juego es donde la, en la puerta que pone begin misión, comenzar la disputa, misión, pues ahí. Que me tengo que eh, comer el plato. Dificultad asterito de cereza, dificultad media de. filete con verduras. Eh, es <risa> ¿Y esto qué es? Que digo el 5 completados y acabo de empezar, joder. Nada más que esto ya es 5% eh, Trofeos... Uy, unos disquetes de la vieja escuela? escuela Mola <ríe> Bueno, vamos a empezar las misiones Tienes ahí... ...la lucha Genome o sea, Repair Software Ah, te quitan las mutaciones Sí pues Es un... Es, no. es un... Un roguerite <ríe> Entonces vas adquiriendo, pues, mutaciones y si quieres reiniciar, pues la forma es dándose una ducha. Vale, vale, si quieres. Venga, vamos ahí. Me coges el arma, a lo mejor no me hace falta. Yo, lo poco que he jugado, la cogí, por si acaso. A ver lo que decís no en el mapa chat, ni que no estoy. En principio. Ah, mira, puede agarrar dos manos así. Vale, vamos al lío. A ver. Esto, esto mola. <risa> ya, está, ya está Ramón disparando. Bueno. ¿Eh? <risa> nada, nada. <risa> <risa> ¿Eh, ¿Tienes para echarte con botón? No. Me tengo que agachar físicamente, me supongo. Sí, porque no veo que haga nada más. Y correr tampoco corre pulsando el stick. Está lleno de pistola. Esas puertas se abren. Bueno, de momento parece. Parece sencillo, pero supongo si que se complicará. Bueno, a ver, al final son escenarios y son laberintos con distintos enemigos. Mira, tienes armas? ahí un power up o una. ¿Cómo va? Ah, bueno con él. Pues... Se queda aquí volando. Yo lo.. No juego 10 minutos, tampoco te puedo decir mucho, eh. <risa> es que han salido tantos juegos estos días, ya. que no me hago tiempo más que aprobarlos. Unos... poco. Uh -huh. Y los que quedan por salir, y los que salen este jueves... <risa> bueno, después ocultar ese arma, y llevar esta aquí, el plan... Está siendo un final de año de, de, de traca, ¿eh? Fin de fiesta, un montón de estrenos. Teleporto elevator, más clear. O sea, que os lo has cogido como una tarjeta, ¿no? Que miren su muñeca, te dicen en el chat. Joder, pero ya, ya, ya. <risa> Pero de mil menús, ¿cómo? Ah. Dicen: el juego está pensado para escala habitación, para la cobertura y el toquet bullet hell. Pues va a ser que Ramón no se va a poner a escala habitación. Se nos tropieza con la cama, la mesilla, las estanterías y todo. Me he teletransportado ya, eh. Eso es para ahora. Ahí, ahí, tienes. El... Ahí, hay, el... ahí, hay, ahí, aquí ahí. tiene el mapa y te lleva aquí, pues eso. Ahí se tira el arma, no. <risa> Mierda. Las, las alcantarillas nivel 2. ¿Y esto? Wow. O lo he roto en la cabeza. <risa> Dios, qué viaje te da ese. Virtual, ¿no? Virtual 3D dice que si no llego a ver el título, estaría pensando que es un. Un programa sobre los primeros Doom. Es que este ah, juego ah, es un claro homenaje sí, a esos sí. a esos a esos juegos Doom, a esos Return to Castle Lo real, danger, danger Hostia, ese era rosa. Oh. ¿no? Toda la cabeza la da. La inteligencia de los enemigos pues no es muy para allá, ¿no? Están ahí un poco quietos. Oye, eh, eh, ah, eh, you are eh, dead. Entonces ahora vuelve eh, pues a salir, ¿no? O sea que... Vuelves bueno, a empezar. Que Eso es. Vale. Y en el frío veremos. Uy, una, una, un refresco, medio tomate, perrito caliente. Voy a <risa> wow. ponerlo un momento. Joder, este, que qué? Oye, que ar... en Asia es de buena educación el optar, pero aquí en Europa no, ¿eh? <risa> o es otro erupto. No sé si hace falta el arma, pero vamos. Ah, pero tengo que pasarme otra vez la 1 y luego la 2 sin morir. O sea, eso es, la... eso es lo que no me gusta de pues los Roguelite. eso el, Ese es el concepto roguelay de toda la vida. Ya, por eso no me gusta. <risa> pero bueno, voy a intentarlo un poco. No, los, los, a mí el, el concepto al principio a mí no me gustaba, pero también depende del del título. Este habrá que probarlo. Por ejemplo, en Cosmodred eh, sí que tiene mucho sentido. En otros, quizá, pues sea una forma de ahorrarse, bueno, escenarios. Pero sí que, sí que, si le coges el punto a los juegos eh, pues, son Roguelite o Roguelike y, y están bien hechos, es, es, sí. un, es, un género, es un género que si se ha puesto de moda es por algo, ¿eh? Porque sí que realmente vas, vas eh, mejorando. Y entonces, ah, bueno, sí, te pasas el primer nivel, pero te lo pasas muy fácilmente. ¿A no gastan, o qué? Ni idea, ¿no? A ah, que pues se tira. Este, como has dicho antes, está en PC. El jueves pasado salió para la quest. Hombre, no, lo que tiene el roguelay es que, aunque repitan, no es lo mismo de antes, claro. Es como el ancient dungeon, con tiros y más cositas. Bueno, sí. sí vale. no se que Explorar, que disparar. Hola, bienvenidos. Vale. Y aquí hay expertos en compound que dicen que esas pistolas no se gastan munición, pero que sí que se calientan. Tío, yo debo ser un inútil, pero se supone que, que hay que darle, ¿no? Antes me ha funcionado, o sea, ¿qué pasa? Eh... Teleporto el elevado, pero... sí, vale. Ahí, hola. Pero ahí sí. Vale. Se supone que estaba cerca. Hablando, hablando de marear, yo recuerdo que en los primeros Doom y, y, y Quake yo me mareaba un montón esos primeros juegos 3D yo me mareaba un montón yo no luego pero... ahí también te hacías tus, pier... te hacías tus piernas antimareos también en esos juegos aprendía a jugar con el ratón sobre todo bueno, el Doom no, el Doom era con este lado antes no lo hemos comentado pero el Falcon Earth se puede también jugar con... con... Con joystick o con un, un mando gotas, si tenéis, de simuladores de vuelo. cuál? Al Falconir. Ah. O de Falconir. Oye, ¿tú qué? ¿Destruir por destruir? ¿O es un, algún objetivo del juego? cargarse esas. No sé. Tiene drones. Oye, ¿tiene drones? como el Ubris, se me recuerda mucho al Ubris, ¿eh? con otros gráficos, esto podría ser un... así es <risa> como se va a ver el Ubris en, en Metacuestos el año que viene <risa> pero con colisiones esto parece un juego adictivo, ya sabéis, un los Shooter Dios, se lleva Draguco? Que perro el Ramón Que ha estado disparando Escondido detrás ahí De la esquina Hombre, Y ha acertado la también, ¿no? <risa> Menudos debates Hay en la web De lo que es VR Y de lo que no es Un juego VR Madre mía ¿Cómo os Para lo pasáis mí, El fin de semana Mos va más allá Que tiene interacción con los Bueno, humanos. bueno Que no abras el melón No abras el melón no Que quería solo comentarlo Vamos, tú tú, a, tú tú al lío Al compound Que bastante tenemos Con el compound Hombre no tiene viñeta, o al menos no la noto O sea, es que eso ya... Esa viñeta, es el fobite de eh, Fobited Fobited sí. yo pues me has perdido No, no, no me mira, mira, el mapa en la cabeza <risa> Como si fueran zombies Bueno, humanos también, creo ¿no? Bueno, un juego que no es de zombies Creo que me queda esta puerta Diciendo que cuesta 20 euros Este compound Si tenéis por ahí un referido, pues 15 Los enemigos hablan también Más clear o sea, Y ahora ¿Ahora qué? Se supone que le tienes que dar el gatillo pues... o, o, Ahora saca el dedo Vale, ahora sí lo he hecho bien No sé ah, pero hay, que, hay que cargarse a todos sí, los enemigos O hay que cargarse a todos los enemigos del nivel para poder A todos los enemigos para seguir ¿Recepta? Recepción y, y ventas. Recepción, Recepción y ventas. Muy bien, no mira no, que no, sofá no, más cómodo. Se la family member. <risa> Venda miembro de familia para los campos de trabajo. No. Arco es un experto en compound que nos está indicando que si quedan pocos enemigos en el mapa te señalan dónde están. Puede haber auténticos expertos en Compound porque estuvo seis sí. años en acceso anticipado Oscar. en Steam, ¿eh? Seis Oscar años. Era un experto, ¿eh? Hasta que salió este verano ya de esa, de esa fase de Early Access. Y ya. Joan Villola dice que le puedes será... dar al botón sin soltar las armas. ¿Cómo? Que luego, bueno, le puedes dar al botón sin tener que soltar las armas, dicen ah, vale, por ahí. Vale, vale. Hay mucho experto en compound, no hay en el foro, ¿eh? Hombre, uff. O sea, el Doom no era un juego rolai, ¿no? Tenía su, su historia dentro de cada. que hay aquí ves lo que yo he explorado. Ay, y, te, y también te debe indicar dónde te quedan los enemigos. Se esas señales. En verde. a ver. ¿Qué pasa? ¿Que me deja algo por aquí o qué? Sí, efectivamente. ¿Ves que lo va marcando? Sí. Eso... ¡Ah, no mirada! Esa zona explorada. Esa zona no explorada, te indicaba. Oye, ¿y lo rojo que es el objetivo? Que, que veo aquí que tengo este. Parece que sí. Pues vete al rojo a ver qué pasa. Sí, sí, lo Pero... está marcando aquí. Vale. Ahí, ahí estaban ahí. Las ¡Oh! o sea. Oye, los, los sonidos me gustan, porque son, son retro y sí, me bueno. molan bastante. Oh. Vale, ya. Uh, uh, justo a tiempo, eh. Uh. Venga, a ver si vemos un poco más. ¿Tú Gabi y Sané, ¿eh? que luego me tiro aquí ahora jugando y no me dicen nada. Ah, no, son son Son y, son y media. Vamos, en, en teoría estos programas iban a ser de media hora, pero ya sabes que siempre le damos 45 minutos o. Vale, guartacircuito. Uy, coge, coge, coge burrito. Ah, que te siga atacando. Que tiene escudo ese. Ese tiene escudo. Ahora, ahora, se le quita el escudo, ahora, ahora. ah Uy, también puros. saltan como los cangrejos de Arix. Venga, salta. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. ¡Ah! ¡Ah! Se están calentando. ¡Uh! Había por ahí un perrito. A ver si lo coges. Ahí tienes unos. vida Ahí tienes vida. ¡Rápido, ah, rápido! Es que me voy a coger las balas. ¡Ah! Qué mal, ¡Ah! ¿eh? Aquí estaba el corto circuito. Algunos, ¿eh? por, el... Algunos por detrás. Yo qué sé. Pues no sé, ¿cómo vamos? Y es que que 35, si quieres escuchar una partidilla más, echamos bueno, ver, Y si no, vamos. lo dejamos ¿eh? Que tampoco es cuestión de hacer programas de una hora ¿eh? a ver, Ase, a Que vea hoy, a la gente hoy, que somos capaces hacer, de hacer programas de cumplir, media hora hoy, hoy vamos a cumplir <risa> Un poco más, que si no me lío <risa> Ese arma sí que tiene que molar la que está ahí delante <risa> Ah claro, ah, pero habrá que desbloquearla Sí no sé cómo de largo será, pero bueno, supongo que dará bastante horas con esto de repetir y repetir. Como el día pues, de promotor. Vamos a ver. Me voy a, com a Compound en Steam. Gente que ha jugado 20 horas, me encuentro. Bueno, si sabes, como jugar horas, puedes echarle mil horas. Oh. Vale, pues. Vale, vamos. vamos, vamos como siempre. Gente, la... que ha jugado, gente, gente que ha jugado 30 horas, 33. 17, así cada uno tiene 20. 49 horas. Ha pegado jugando aquí uno. 41, ¿Tiene crossbite? ¿Tiene crossbite? Pero te preguntan. Eh, ¿Este ha salido también en la tienda de Riff? Eh, creo que no, pero lo voy a mirar. Hombre, hay una gran variedad Vamos, de armas sí, pues. y parece que enemigos también ahí como he visto con escudos distintos tipos. Vamos, tiene que ser difícil. Lo que pasa es que jugando de pie, pues siempre es mejor, claro, en este tipo de juego. Al menos por el tema de, pues, de esquivar y eh, tal. No tiene no tiene compra Mira, rata, cruzada porque, no ha, porque no ha salido. Eso, Oye, no tiene visto, eh, cruzada porque no ha salido en riff, ¿eh? Te has quedado de, de, de, de espera este enemigo que ha salido aquí? Esto, esto, a mí Oye, me parece como, Fett, como, como, como jefe o, o más grande, no sé Un Boba Fett, sí Ah, y múltiples maneras De... toneladas de maneras, ¿no? algo así De matarlos Y los, mutado, los mutators los, Las mutaciones estas Que te puedes... para variar el juego Distintos niveles de dificultad Joder, pues bueno, o sea ¿Qué precio tiene este en Quest? En Quest han dicho por ahí que euros. 20 euros 20 euros, sí Sí, sí. En Steam, pues ya ¿Has dicho estoy, si tenía Steam... No, porque no salió en Rift Ah, vale, vale. Lo Entonces, cual. Pues. A ver si. Y en, si Steam cuesta... y en Steam cuesta también 19, 20 euros, tanto en Steam como en. Y en Steam tenéis una en demo. West. Bueno, en Quest ahora con esto de las en... demos no sé si este tiene también. En Steam hay demo y en Quest, pues. Hay tantas demos. Que luego lo, lo puedo mirar a ver si lo encuentro. Pero eso es algo que tiene que mejorar la tienda de De meta. Bueno, yo... vas a comparte un juego que te diga que tiene ya demo. ¿eh? Sí, o sea. exacto. A mí me ha, me ha gustado, ¿vale? O sea, lo que es, lo que es el. el, el o sea, de los tiros, los disparos, está bien hecho, está guay. Tiene sus mecánicas de recarga, martilla arma y demás. Y, y parece Parece no. O sea, es adictivo y tiene pinta de ser divertido. Y para bastante horas. Yo, si os va a los uh -huh. lo recomendaría. Yo en mi caso, de The Falconeer, eh, ahora mismo por los 8 euros que cuesta en, en Steam hasta el 20 de diciembre, lo recomiendo al 100%, si eh, os gustan los juegos en los que tenéis un mundo abierto con muchas misiones que, que cumplir, y si tenéis cierta resistencia a los mareos cuando estáis manejando pues bueno, pues bueno una nave, un avión, en este caso un pájaro, en vista en tercera persona, pero la verdad es que por 8 euros, sinceramente... Eh, me parece una relación calidad-precio buenísima. Buenos gráficos, buena banda sonora y tiene críticas muy positivas en Steam ¿eh? de Falconer Joder. Aunque vale. no, está, está el visor ese que se ha visto ahí en el trailer. Ahí en el... No, el visor que se ha visto en el trailer, ¿dónde ha sido? ¿Hacia el final o al principio? Bueno, ¿En aquí ¿Qué trailer? ¿En el, el de Falconers? Sí, sí, que se veía un visor ahí Parece un visor de móvil o sea, De estos de carcasa A bueno, lo mejor no tenían una mano para cuando han hecho el vídeo Pero Nada, ya no, he visto no. que yo yo lo, yo lo juego con los tres visores este, Que este, tengo este, en casa este. No, puede ser Uf, bueno, o sea, que Es igual, que no parece sí. no Es parece para juez, no hacerle publicidad no a ninguna Ico, marca Ico. Entiendo Pues quizá, quizá Vale, pues nos venimos Aquí Muchas gracias por acompañarnos esta tarde eh, Bueno, como decía, salió muchos juegos El jueves, yo creo que como mucho Habrá un vídeo corto de Gaby Si, si Gaby quiere hacer oh. por ahí algo Si Gaby ya ve, me, me, Yo ya sé que tú no puedes Oscar, no sé si puede hacer directo Si no, eh, algo habrá que hacer Porque el jueves 15, aparte de haber El Resolution Game Showcase Con cositas que ya pues, sabemos que van a llegar Como el último libro de, de Demeo Gratuito, el último de este año, no sé si el año que viene habrá más Exacto. y es que llegan un montón de juegos, eh o sea que mañana, mañana el modo sandbox eh, creador de Population One eh, <risa> House Flipper Pets eh, llegan el día 15 vamos hay avalancha de estrenos otra vez 5, 6, 8, no sé no llevo la cuenta y de algunos ni puedo decir nada, así que vete despidiendo el programa, que si no, la lío <risa> Vale, pues dame un segundo. Vale. Pues eso, que, que no sabemos lo que vamos a hacer el jueves. Que a veces decimos que hacemos un programa, ¿no? Mejor no. Bueno, yo sé que no podré este jueves, pero así Gaby y Oscar, pues eso, ya a ver lo que surge, si no algún vídeo corto. Y si no, pues lo que sí que haremos el domingo, la hora virtual, haremos el final de tem... no de temporada, sino de año. Un repaso de lo que ha dado. 2022 y lo que creemos que, que vendrá el año que viene aparte de cosas que ya sabemos no flexión Ar 2 y Quest 3 también que estaba confirmado que llega el año que viene y este gabi estarás tú también porque ¿Ah, sí? también mucho que decir y julio no sabemos si estará porque si va afuera si puede estar seremos cuatro y si no pues seremos tres así que bueno bueno pues muchas gracias y nos vemos adiós. El jueves o el domingo si no. Venga, hasta luego, gracias.